Hola, mi nombre es Eliana Rodríguez, editora de la revista El Empaque Más Conversión y les presento nuestra edición diciembre 2019-enero 2020. En nuestro contenido de portada analizamos el comportamiento del sector en 2019 y le enseñamos cómo aprovechar las tendencias en comercio electrónico, sostenibilidad, empaques inteligentes y el auge del cartón, el papel, el vidrio y el metal para crear nuevas estrategias de negocio. En nuestro caso de éxito le compartimos la entrevista que le hicimos a Chris Payne, CEO de Miraclub, quien nos cuenta cómo la empresa, que salió de la división de flexografía de Kodak, superó una compleja transformación empresarial gracias a un modelo basado en la simplicidad, la flexibilidad y la agilidad en los procesos. En nuestro destacado de industria hablamos sobre el programa Frustration Free Packaging de Amazon que tiene como objetivo la eliminación de residuos en toda la cadena del suministro y el rediseño y optimización de envases para comercio electrónico. Por último, en nuestro artículo técnico le contamos cómo es el funcionamiento de los sistemas de mantenimiento predictivo cuáles son los beneficios para su negocio y cómo puede empezar a implementarlos a partir de un sistema basado en reglas. Para consultar estos y otros contenidos sobre el sector de conversión y envases, visite www.elenpaque.com.